Soy policía y quiero contarle dos historias que me han ocurrido. La primera me pasó en el 2017 y acababa de graduarme de la academia de policía. Mi pareja de patrulla era un señor de aproximadamente 46 años que tenía bastante experiencia en ese trabajo y que era bastante fanático de espantarme contando cosas paranormales. Cierta ocasión nos pidieron un servicio en una ex fábrica textilera. Como referencia puedo decir que es una de las primeras del estado de Puebla. Eran las 2.20 de la madrugada cuando arribamos al lugar ya que el vigilante lo había solicitado. Comunicaba que alguien había ingresado con la intención aparente de robar, ya que ahí tienen aparatos antiguos y algunos de alto valor. Cuando llegamos al lugar procedimos a bajar de la patrulla y nos identificamos en la caseta como la policía estatal, pero a lo cual no tuvimos respuesta alguna. Al alumbrar vimos que el guardia estaba tirado en el piso vomitando y no pudimos cuestionarlo pues estaba completamente fuera de sí. Se encontraba llorando en posición fetal y diciendo lo siguiente. Se fue volando, se fue volando. Mi pareja de una inspección al lugar desde el interior de cada nave y todavía durante el rondí me comentó. Pareja, este lugar no es bueno. Vámonos con el guardia y no hay que esperar a la ambulancia. Ellos ni siquiera llegan por aquí. Solo tenía que comentarle que tenemos que seguir con el procedimiento policíaco y actuar firmes. Al término mi compañero me comentó que no había novedad pero me di cuenta que le temblaba la mano y tartamudeaba mucho. Le dije que mejor saliera y echara un vistazo al perímetro. Cuando salimos del lugar se sintió un frío estremecedor por unos 10 segundos aproximadamente. No se escuchó nada por varios minutos hasta que el llanto de un bebé rompió el silencio. Seguido de dos risas estremecedoras y macabras. Enseguida un árbol que estaba a unos 5 metros de mi patrulla empezó a moverse bruscamente... Pero lo más raro es que ni siquiera había viento. Mi compañero se paró al lado de la patrulla y abrió fuego con el fusil asignado a una R-15. Yo lo seguí y me dispuse a repeler la agresión y desenfundé mi pistola. Pero me di cuenta que mi compañero le estaba disparando al árbol. Cabró una horra de munición, le grité. pero siguió hasta que se acabó con el cargador del fusil. Luego procedió con el arma corta y pretendía realizar la misma acción cuando la radio de la patrulla se encendió y se escuchó una interferencia. Esta duró unos 3 segundos aproximadamente y luego se apagó el radio. Y como si se tratara de un sueño, todo volvió a la normalidad. Solo notamos que a lo lejos se fueron volando dos esferas de fuego. A los 30 segundos llegó la ambulancia y esperamos a que se llevaran el guardia mientras mi compañero era atendido por un paramédico de la misma unidad médica de auxilio. Nos comentó que no podía trasladar a mi compañero así que pedí apoyo y mandaron dos unidades para custodiar el lugar. En ese momento mi mente pensaba en poner a salvo a mi compañero que según el paramédico no presentaba ninguna clase de lesión. mas sin embargo tenía una crisis nerviosa. que fue lo que vimos? La verdad no lo sé. Aunque algunos nos comentaron que fueron brujas. Esto otro ocurrió cuando estaba desplegado en una zona rural llamada Libres. Habíamos llegado el las a las 3 de la mañana y al parecer todo estaba sin novedad. Por orden del mando teníamos que acudir a un servicio en pueblo cercano y eran como 10 minutos a todo lo que daba. Nos habían reportado un incendio en una zona boscosa conocida como el trono. Los oficiales de seguridad municipal nos guiaron ya que éramos nuevos y ellos conocían perfectamente el camino. Al ingresar al lugar lo primero que se notaba era un cementerio escalofriante y al parecer antiguo. Llegando al lugar dicho incendio ya había consumido una casa y nos pareció extraño. Ya que tanto el cuerpo de bomberos y nosotros habíamos llegado al mismo tiempo con un tiempo de respuesta de 7 minutos. Y era una casa de dos pisos muy bien construida que contrastaba con las demás casas. Era imposible que se hubiera consumido toda en tan solamente 7 minutos. Decidimos hacer un reconocimiento a pie por aquel lugar montañoso. Cuando estábamos bajando un compañero empezó a pedir 14 que es una clave que significa ayuda. Al acudir al apoyo vimos a un joven de aproximadamente 23 años bien vestido. Pero desafortunadamente estaba muerto. Parecía llevar varias horas así y tenía arrancado el corazón de una manera brutal. Parecía como si un animal gigante lo hubiera atacado. Pedimos de favor a un policía municipal que si podía preguntar a sus compañeros si alguien lo conocía. Después de un rato llegó un oficial ya un poco mayor de edad y dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Este cabrón le debía algo maligno se lo vino a cobrar. Piensen lo que quieran al respecto de esto. Pero por más investigación que hicimos no encontramos al responsable de este acto. Soy policía estatal y en una ocasión me tocó estar en un destacamiento a las afueras de un pueblo llamado Santa Fe. Lo que trataré era realizar filtros para los taxis. Con el fin de disminuir la incidencia de delitos contra los transportistas, el puesto de control se encontraba unos 20 minutos del destacamento sobre la carretera federal, y debido a que nuestro horario de trabajo se extendía hasta 24 horas o más, tomábamos un breve descanso por tonos de 2 horas. Cabe mencionar que durante esas dos horas no se descansaba bien, ya que se debe de estar muy alerta por cualquier agresión que pudiera ocurrir contra nuestra unidad destacada. Y es que la ciudad se encontraba unos 30 minutos del puesto aproximadamente, por lo que cualquier ayuda tardaría en llegar si ocurría algo. La madrugada del 26 de febrero de este año como de costumbre comenzó nuestro turno, y a partir de las 24 horas comenzaron los turnos para poder descansar. A mí me había tocado el primer turno de 12 de la noche a 2 de la mañana y así sucesivamente, como eso de las 3 de la madrugada bajo la neblina ya era muy difícil distinguir algún objeto a más de 5 metros. Mis compañeros se estaban cabeceando pues todos se estábamos cansados así que me tomé la responsabilidad de quedarme más despierto que los demás. Comencé a caminar de un lado para otro con tal de no quedarme dormido, cuando de pronto vi que un carro se acercaba con unos faros para la niebla. Debido a la intensidad de su luz pude observar entre la neblina la silueta de unos niños que iban cruzando la calle, por lo que me exalté al ver que la camioneta de 3.5 toneladas pasaría por encima de las siluetas. Imaginé el peor escenario posible con los cuerpos tirados sobre la carretera, pero no fue así. Por más que busqué en el área, no encontré absolutamente nada. Sin embargo, fui observando muchas siluetas cruzando miedo de la neblina. Yo acepto que me dio miedo, por lo cual me replegué a donde estaban los demás compañeros. Y de esa noche ni siquiera me separé del puesto. Tampoco comenté nada al respecto para no alarmar a mis compañeros. Más tarde, como a las 5 de la mañana que se disipó la neblina, también se marcharon las sombras. Me tocó estar ahí dos semanas más y después de ese evento no volví a ver nada parecido. Esta historia que voy a contar le ocurrió a mi suegro David. Nosotros somos de Nueva Italia, Michoacán, pero hace muchos años él vivía en la Ciudad de México. Y justo cuando tenía como 24 años trabajaba de policía junto con su hermano Cruz. Ellos hacían sus recorridos en bicicleta ya que antes era muy común que así trabajaran. Y uno de esos tantos días les tocó el turno nocturno. Ya eran como eso de las 12.40 de la noche cuando encontraron a una chica muy hermosa con un cuerpo exuberante. Esta chica les preguntó si no sabían dónde podía tomar un taxi ya que en el lugar donde se encontraba no pasaba ninguno. A mi suegro se le hizo fácil decirle que si ella aceptaba y le daba un aventón en la bicicleta lo cual ella aceptó. La subió y él iba adelante y su hermano atrás pero entonces Cruz notó algo muy raro. Miró que David iba muy ligero como si no llevara nada de peso. Asimismo al subir una pendiente inclinada lo hizo como si nada. Cosa que le resultaba bastante extraño. Cruz se sorprendió mucho ya que él sí se le hizo muy pesada la subida. Y además miraba como su hermano le estaba tomando una distancia cada vez mayor. Llegando a un plan miraron que estaba una cuadra donde dejarían a la chica, llegaron a un lugar donde pasaban los taxis y conversaron un poco con ella y le dio las gracias, en eso pasó un taxi le hicieron la parada y al despedirse de mano mi sogro sintió un pánico terrible, primero sintió algo raro y cuando miró su mano tenía garras y era totalmente peluda, sus extremidades inferiores eran de un chivo y la otra de un gacho. Se quedaron totalmente mudos mientras que la chica subía al taxi y la verdad desconocen qué habrá pasado con el taxista, Pero lo que sí estaban seguros es que esa noche habían visto el mismísimo diablo. A mi suegro y a su hermano les tuvieron que hacer varias limpias para curarlos del espanto. Pues cayeron en mucha fiebre y gracias a Dios solamente estuvieron así por varios meses. Eso sí es una experiencia que nunca van a olvidar en su vida. Y los marcó tanto que incluso tuvieron que renunciar a su trabajo. En el año de 1996, fui celador de un penal en el estado de Coahuila. Durante ese año, un compañero y yo hicimos una buena amistad con un interno al cual llamaremos El Güero. Él era un piloto que estaba recluido por delitos contra la salud. Y un día, platicando con él, le comentamos que cada día de visita su madre se veía consternada. Y su rostro reflejaba que lloraba bastante. Él nos confesó que la señora sufría mucho porque él estaba recluido en el cerezo. Y sobre todo por su hermanita que estaba enferma y no conseguían un buen diagnóstico. Al paso de los días nos dijo los dos que si nos queríamos ganar 500 dólares. El trato era ayudar a su madre a llevar a su hermana con un médico. Lo cual se nos hizo bastante fácil y decidimos hacerlo. Llegando el día fuimos a su casa y como la señora nos conocía nos dio el paso y vimos a la hermana del cuero muy demacrada. De toda ella solo sobresalió una pancita como si estuviera embarazada. Y al acercarnos a ella nos percatamos que despedía un olor fétido. La señora nos dijo tráiganla ya y comenzó todo. La tomamos de los brazos para levantarlas pero con un fuerte grito nos lanzó al piso ambos. Cabe señalar que éramos tipos de un metro ochenta de alto, jóvenes y fuertes en aquel entonces. La volvimos a tomar de los brazos y la sometimos y como si fuera una fiera Ya dio mucha batalla hasta que la amarramos con unas esposas. Ya en el auto íbamos prácticamente encima de ella ya que nos maldecía y escupía y hablaba en lenguas extrañas. De la nada el chofer empezó a decir que veía fuego y aves muy grandes en la carretera. Por esta razón se orilló y corrió perdiéndose en el monte. Todo era bastante raro y saltó al volante y mi compañero siguió con nuestra custodia. Luego le pregunté a la señora dónde íbamos y ella respondió. Vamos a Barroterán con Carmelita. Ese lugar es un pueblo minero y ella era la bruja blanca más famosa de la región. Cuando por fin llegamos ella y sus ayudantes ya nos estaban esperando. También había un doctor y un sacerdote en el sitio. Cuando bajamos a la muchacha pasó de estar en un sueño a rápidamente atacarnos de nuevo. Entonces la pusieron en una cama amarrada y entre las piernas le empezó a brotar agua sucia. Y de la nada Carmelita le sacó una rana viva. A esta rana luego la echaron a una tinaja con agua y hierbas. Mientras Carmelita y el padre le rezaban la chica se quería soltar pero no la dejábamos, se sentía un ambiente helado y luego caliente y los gritos y rezos hacían que todo pareciera una broma pesada, pero no era ninguna broma y todo estaba pasando realmente, de la nada cayó a nuestros pies una mariposa negra y todo quedó en silencio, Carmelita la levantó entre sus manos y la llevó al recipiente donde tenía la rana y poco después se llevaron a la chica y a nosotros también nos sacaron del sitio. Nos dieron un vaso con refresco al cual le pusieron un líquido extraño con una jeringa. Al cabo de unas horas los gritos de mi compañero me alertaron de mi letargo. Al verlo pareció un hombre de 50 años y tenía el cabello blanco, cosa que no tenía sentido porque tenía 26 años. Mientras a mí se me empezó a caer el cabello y sentí una debilidad en de mi cuerpo. Carmelita nos vio y nos dijo que todo era secuela de lo que habíamos vivido. Y que gracias a que teníamos un espíritu fuerte no habíamos muerto. No toda la gente puede ver lo que ustedes nos han visto. Agregó esto. Luego nos contó que a la chica le habían dado de comer algo y que esa comida le habían hecho un trabajo negro. Y que un animal prácticamente se la estaba comiendo por dentro. Actualmente tengo 50 años, estoy calvo pero estoy bien. Mi compañero y amigo murió hace 5 años atrás. Esto que cuento lo hago como homenaje a su memoria. Y yo no debo irme sin que el mundo sepa la aventura que ese hombre y yo pasamos juntos. Todo para salvar a una niñita que tiempo después la vimos feliz y recuperada, razón por la cual estamos muy satisfechos por ello.